Comunicate al teléfono 1165 65 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta.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 Se fue, se fue Bueno, seguimos con las capturas Acá el amigo Gianni Cortito y robusto, eh Sí, sí, lindo porque revisito, che. Bueno, Marcelito Acá vamos con el primero de Marcelo A ver, que tenemos contraluz luz, este lo podemos ver ahí Muy bien, espectacular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 Ay, la villa genias estamos con otra captura de Gianni Voy a ponerlo acá atrás para ver bueno Jani, buena buena Hoy perdimos uno, y ya no arriesgamos más ahora, eh. No, ahora, ahora es la hay que asegurarlo. Bueno. Ya saben, de ahí escribirlo, muchachos. El Janny estaba por cambiar la, las bollitas, porque no, dice uno, que no te las veía abajo. Ahí vamos, con un lindo pescadito. Eso, muy bien.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 que Firestar tenga otra calidad de producto, vienen las dos versiones, 4 metros y 4.20, ahora estoy mostrando la 4.20 El color original, el color y es el del pez gordo, color naranja, Pasaílo. 7 pasahilos, a ver si me lo tomas así y hago, 7 hilos más puntero. Calidad y primera, sushi, no tiene más que otra calidad que ponerle Firestar a sus cañas. 20-40 gramos y recuerden que vienen las dos versiones y como ya le mostré la clavada que tiene esta caña es espectacular tiene las dos versiones que es 4 metros no sé eh, muelle aguas abiertas paternoster 4 metros 20 para la pesca en, en el bote bueno la promo de esta semana las dos versiones de Fire Star el modelo elite en 4 metros y 420 la van a pagar solamente en 12 pagos de 1150 pesos y la 4 metros 20 la van a pagar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 Vení a pescar pejerreyes reyes, a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Bueno, caminé un momento la captura de Yanni. Ahora nos dirigimos hacia una zona costera, estamos anclados.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 eso lindo peje, parejitos, chelos que estamos sacando gareteando eh Bueno, muy buena Marcelo Mostramelo a ver la boquita Está bien tragadito. Ahí entragadito Llegó, llegó, Lo llegó, que llegó que se lindo Lo que pasa es que se nos enreda.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 ¿no? seguimos gareteando con muy linda pesca hoy, vientito sur bárbaro la Zoraida, Villa Cañas. bueno acá, Marcelo clavó uno se le cortó el multi así que con una plomada pudimos tirarle sobre la línea y rescatarla, a ver lo que es lo que a ahí se le escapó la línea oh. está el pescadito enganchado ahí se ve la bollita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 de River Run Villa Constitución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 Es respirable, entonces evapora la, la, la transpiración, está muy muy buena. Miren distintos diseños, distintos colores. Sí. Esta sí. sería la blanca camo. Además lo que trae también, para bueno, el, el que sufre también eh, mucho el calor, trae para poner el dedo pulgar y que te cubre hasta la mitad de la mano, digamos, también para protegerte la mano del sol ¿no? Tenemos, por un lado, la camo blanca, una blanca camo, el modelito Tararina Blue.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 modelo de cuello redondo, ya no cuenta con capucha, sino con cuello redondo. Si, sí, es una camiseta manga larga también, eh, lo que no cuenta es con el bust y con el cuello, eh, con el bust y la capucha, perdón, eh, después tampoco cuenta con para poner el dedo pulgar en la manga, pero igualmente es una revela más característica que la anterior, con factor 40 que te protege el sol, es una tela respirable, eh, ideal para el verano, de eh, estas contamos Ahora que se viene la temporada, un diseño de rey Tenemos también eh, diseños de dorado. Excelente, bien real, super real. Con diseños tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás de la ramera. Tenemos diseños de, de surubí, para el pescador de surubí también. El cuello viene combinando con las remeras, así que si vos querés la de surubí tenés para elegir el cuello, querés la de pejarray, tenés para elegir el cuello no agrado, todos los modelos vienen con su cuello, es sí, un accesorio hay más hay personas que no les gusta, les es incómodo a veces la remera con capucha entonces prefieren utilizar un cuello y una, y una camiseta con un cuello redondo este es el diseño de Pinchando Monstruos, es un diseño de tararira un color claro también, lo bueno para otro diseño más de taradila este es un diseño más tipo camuflado verde con la taradina por debajo y por último también tenemos el diseño de dorado uno de los primeros diseños de dorado que sacó Mayo con les cambió en los hombros un dorado saltando al atardecer una imagen excelente tema talles se vio la diferencia hinchando monstruos talla de niño tienen tres tallas de niño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 encuentran todos los productos de tallo y la tabla de talles hay que el ancho de cadera, el largo de la remera pueden medirlo con la remera y el esté de combo y hacen la comparación mira, la está en base eh, la topada de axila a axila y del hombro a la parte debajo de, de la remera. y después vamos a mostrarle un modelito nuevo, nuevo que salió hace 10 días que revoluciona el furor y un color que de hecho acaba de ingresar eh, que es nuevo también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 Facebook, que es Zona Pesta Camping, dejan su mensaje y pueden armar su carrito de compras, eligen los productos y se lo envían. Hacemos envíos a todo el país, si están en Gran Buenos Aires, podemos mandar un botón mensajerito también, que llegan al mismo día. Sí, también nos pueden encontrar nuestros productos eh, dentro del Mercado Libre, hay muchas remeras, como las que vienen con Camucha, por ejemplo, que las pueden, eh, o, eh, las pueden comprar con envío gratis eh, a todo el país. Eh, sí. La bandera con capucha, que viene con cuello y capucha, 3.520 pesos, con envío gratis a en todo el país. Compras una bandera, ya tenés el envío gratis. Querés sumar más productos, es el mismo envío en envío gratis. Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, y al norte también, Salta, Formosa, nos compran de todos lados. Así que eh, no duelen en escribirnos, no duelen en visitar nuestra web, y bueno, acá estamos para cualquier consulta.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 82 44 73 11. Facebook. Excursiones de pesca embarcados. Laguna La Zoraida, Villa Cañas, Pesquero Luis Robea. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía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 aquí estamos llegando a la rotonda de mar de ajó ruta 11 este importante balneario de la costa atlántica y bueno vamos a ver si tenemos suerte en el muelle de mar de ajó este, un día sábado 4 de la tarde ya estamos ingresando en la rotonda y adelante ya en eh, minutos más les mostramos el muelle antes vamos a ir a buscar carnada unas buenas anchoas frescas y vamos a ver si tenemos suerte con la variada acá está el ingreso, mar de ajo bueno más adelante le mostramos el muelle en el muelle de nos este excelente muelle vean las instalaciones este va es a el muelle que se mete mucho en el mar así vamos a ver cómo anda la pesca No la han ahí, hermano. que sabe este es el que sabe pasa, Pensé, venimos a tus pagos ¿eh? a ver si te salen bueno, malotemos algún pescadito vamos a ver qué pasa acá el que sabe no. su ¿eh? no no he <risa> suerte Mirá. Mirá. ¿Cómo no no es la que recién tiraste ¿No Ese es el premio mayor. ¿Qué broto la clavaste vos? ¿Con camarones?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 Va, a va queriendo tomar Hola. calor el enfermo, dijo uno. Che, de a poquito va queriendo, de a poquito va queriendo. Eh, por la foto que subiste, unos matungos eh, bárbaros. Por la foto que subiste, unos matungos bárbaros. Sí, tuvimos la suerte de sacar el... Yo estoy más confundido con estos días. El, el martes y el miércoles pescamos muy bien, muy bien. Y bueno, ya después no se pudo pescar más por la lluvia, que ahora está lloviendo acá, ya llovieron 100 milímetros. Dan 130 para mañana y dan 90 para el, para el domingo. Para, sí, para. Para, la, sí. para la laguna, bueno, para pero los caminos deben estar hechos un jabón. Sí, sí, no, para la laguna le va a venir perfecto. No sabes qué agüita hermosa, calcularle que van a, su, van a subir por lo menos 50 centímetros más. Eh, si te llueven 300, 300 y pico, más lo que entran del, de, lo, de los campos, por lo menos 45 centímetros, 50, va a subir la laguna. Y ya estaba bien, ¿no? Después de las lluvias bien, febrero, febrero, de esa. febrero. Esta. Sí, sí, igualmente ya había empezado a, a bajar otra vez el nivel del agua, eh, viste, mucho mucho calor, solo viste, pero bueno, ahora ya empezó a refrescar acá, viste, ya es, es otra cosa. Así que, con esta agüita, Dios quiera, llueva eso que dicen que da el prótico para mañana y pasado, y bueno, eh, total. Ya la, la, el fin de semana lo tenemos perdido, así que habrá que llueva, hermano. Y tenía salida, ¿no? Y tenía salida, ¿no? Sí, tenía todo hasta el martes. Hasta el martes tenía todo salida y después ya arrancaba el jueves otra vez. Hasta el, creo que hasta el otro jueves tenía. siendo mucha gente? Siendo mucha gente? Y está, está viniendo gente, está viniendo gente. O sea, está, hay mucha gente... Que andan buscando guías, viste, y eso, particularmente no se quieren largar porque la pesca tampoco está fácil, viste, para ellos. Los botecitos de alquiler eh, por ahí no, no tienen la suerte de hacer una pesca que por ahí hacen con un guía. ¿viste? No, no te no, digo no. que el guía la tiene 100% asegurada, pero eh, tiene un poco más de chance, viste. No, sí, sí, sí. No está tan fácil, pero no está, está mejorando. Es un mejorando. comienzo de temporada, recién. Sí, sí, sí. sí. De temporada, recién. Sí, yo calculo que por ahí donde refresque un poquito, viste, y que se vaya un poco el dientudo, todo eso, eh, va a empezar a mejorar un poco, viste. Ah, todavía está molesto ¿todavía el dientudo. ¿Molesto el dientudo? Sí, anda, no sabes lo que es. ahí, claro. parvas parva de dientudo, claro. no sabes lo que es, una locura. Ah, ¿sí? Una locura. ¿Y, y Taru? No, ¿todavía, están ¿todavía, todavía están picando? Todavía anda, todavía anda. Yeah. Sí, sí, las tarus todavía están. No, no, es hasta que no caigan las primeras heladas, no se van a dejar joder tampoco. Bueno, pero yo te digo, de todas las lagunas, para mí la bien que bien picó bien en punta ya es Madariaga. Bien este. bien Vamos a mostrar un poco las fotos, que están tremendas, la verdad. Tremendo. Hay varias que, que arrancaron, pero con el tamaño de Madariaga, me parece que no, no hay. Esta, esta, es la, esta pesca es la que hiciste cuando... ¿Se ve? ¿Se ve ahí? Sí, se está viendo. Sí, se ve. Sí, sí. Oh, bueno, peje. Mire. Y lo que me llama la atención está: ya ahí, tiene, que una que está, de... ya ahí tiene una brazolada de 60, 80 centímetros abajo. No, porque es tramposita, tiene un pilotillo y tiene la mano el chico, estaría más tiene o menos a, mano a 40, 30 y pico. A 40, sí. Y ahí está dentro sí, de una sí, zona sí. de junco. ¿Dónde, dónde ahí no, maquinita son los junglitos, sí. Ese paliado no, no, no, no, no eso es Lurruti. Es. Ah, uh, qué lindo. ¿El agua, el color del sí. agua está clarita o.? no? verdecita está ahí. Ah. Está verde, está verde. Y ahí están Y lo que tiene eh, que tiene trabajar mucho con el... el No, no, ahí todo anclado. Ahí todo anclado, moviéndose con el palo para un lado, para el otro, ¿viste? Ah, eh, sí, saca uno, dos, tres, y tenés que moverte. Sí. ¿Viste? No, no está ¿viste? muy. Hay que laburar. Mirá lindo, qué lindo pescado es. Lindo. Sí, lindo Mira, pescado. Está teniendo bicho muy bueno acá. Yo soy muy observador. ¿Vos sí. po, podés volver a la foto ¿Puedo? anterior, Gaby? Sí. ¿Eh? Sí. La remera, ay, eh, estoy Dios. Viendo, estoy viendo una buena hidratación en la punta del copo. ¿Puede ser una qué? Una buena hidratación. Ah, las verdecitas la verdecita volaban ese día a las 9 de la mañana. Estás en la el que pescaba, el que está en la punta pescaba cuenta viste porque el que sacaba uno que... Se, tomó, se sacaba una birrita y el de Celeste, viste, un, no le pego un pantallazo a la foto viste y yo digo, miro ahí hay algo raro anda, anda bien sí. para buscar los detalles Nico, viste, ¿Viste? La, Buscando la diferencia viste cuando te ponen escuchá, dos fotos y la, busque la diferencia escuchá, la otra vez sacamos una foto y yo llevé a unos muchachos a Buenos Aires que estaban fumaban pero con pipa o sea, sí. fuman tabaco. Sí. Y ahí, no sé si vos viste la foto esa atrás que yo saqué el dorado sí, Te había dado la pipa arriba del coso. Me cargaba un claro, toro. Sí. Sí. Eh, es que, qué sé yo, mientras no se pasen de roca. Eh, Seguro. A las 7 por cada pique iba a festejar. No sé cuántos claro. sacaron. ¿40, 40 sacaron? <risa> no, pues está o sea, complicado. Los, un parto más. Igual eran de las chiquititas, ¿viste? Sí. sí. Porque Pero, si le tiene que meter cuarenta trago se complica si eh, tiene que Hicimos dos cuotas. 30. ¿Eh? Dos cuotas hicimos. ¿Cómo dos cuotas? De botellitas. ¿De botellitas? Botellita, <risa> sí? ¿Cuál es la cuota permitida de como cincuenta. Como cincuenta, había traído una heladera que medía como dos metros. Imagínate, llena de cerveza <risa> y hielo. Oh. <risa> no <Volvió risa> No sabes lo que era la botellería ahí cuando El mago volvió nadando. No, no, pobre. No. Va, bueno, los no, no. Mirá que pesca. Sí. Hay. Linda, linda oh, bueno. pesca metido, che. ¿Eh? ¿Cuánto es la cuota, De pejerrey, digo, la cuota. ¿Cuánto es? La cuota de 15? ¿Cuánto? 25, 25. Ah, 25. 25. Y este, mirá lo que es eso. Lindo. Qué Ese es grandote. Ese pesaba un kilo trescientos cincuenta. ¿En serio? Eso, un bicho hermoso. Tremendo. Ese picó como dientudo y lo clavó, le tiró como para que se fuera y pegó el cabezazo y lo agarró. ¿Así? ¿Ah, ¿Así? O sea, le dio la olla. Para que le... la no, empezó como a pararla y a, a juguetearla, viste, en el, el lugar así, creyó que era un dientudo y le pegó para asustarlo, así nomás, para sacarle el cruzo. y pegó el cabezazo y lo agarró. Ah, lo, lo clavó como fulana, sí, como para que no moleste, digamos. Sí, sí, sí. sí, sí. Es ancho el humo, y luego. ¿El pescador o el pejerrey? Las dos cosas. No, los dos. <risa> <risa> los dos. Pero ese también es lindo. Muy bueno, sí. Muy. sí con dos filés es de eso, con dos milanesas, chao. Dos milanes. Al asado, lo tenés que hacer, a la cruz. <risa> <risa> Al estaca, si lo hacen. Y fíjate eh, sí, que está, está, acá, está en rameta. En, el en ramero, ramero tengo en casa yo todavía. ¿Ah sí? ah, ¿sí? Y sacamos la revuelta esa de dos kilos y pico. ¿Qué lo tenés, de mascota? Yo lo, no, lo tengo contra el freezer ahí fresquito. Está. Todavía no... Ah, como bueno, contra no, la de no. se pelea con el perro. <risa> <risa> <risa> no, no, ahí está envuelto en diario, no sé si lo no va a llevar a balsamar, no sé qué mierda. ¿El de 2 kilos ese que tiene Popovich? No, no, ah, no, no ese, es ese es otro. Es otro, Popovich era más grande, me parece, ¿no? Sí, eh, sí me parece 300, que de dos kilos ahí. ¿no? Sí, Muy me bien. parece que sí. No, ahí no se encontró. Es lo que tiene, loco, lo de Madariaga con estos pescados. ¿Ese? Es horrible. Ese es el que tomaba cuenta, que yo te digo, ¿viste? no podía sacar ninguno. Dice, bueno, yo voy a tomar una, después la... toma cuenta. dice Después cuando saque un pescado ya la, la pagué, dice, la cerveza. tomo <risa> no, como tres, no tengo no, ninguno. No. <risa> bueno, me tomo otra cuenta, decía el loco. Y... No, no, qué personaje eso. Los otros dos, sí, los otros dos, enclavó pescado y tomaban bien. Este no podía, no, había cachete. Bueno, dice, yo voy a sacar una cuenta, dice, ya está. Cuidado el negro, no. Qué pescado, menos lo que es eso. Esta es, sí, esta es otra salida. Sí, estas dos. El día Pero Fíjate que casi, casi, con laguna planchada es esto. Ahí está no. la planchada el todo.